escanea vídeos de la temática que tú quieras y los mete automáticamente en un blog de Wordpress es muy sencillo hacerlo y además tú puedes ponerle a los vídeos un CTA o un llamado a la acción con tu propio producto ya sea de afiliado o ya sea de cualquier producto que estés promocionando es muy sencillo de usar y nos ahorra mucho tiempo al crear contenido para un blog te lo voy a presentar por dentro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 Si aún no tienes una lista de reproducción de herramientas, créala ahora mismo, dale clic al más, guardar en una lista de reproducción y pon una lista que se llame herramientas con Betty Romerito y ahí la guardas y lo tienes todo localizado. Pues vamos a ver qué es esto del slideshot, qué software es este y cómo nos va a nosotros a facilitar la vida, porque de lo que se trata es de que nos facilite la vida. Te voy a presentar la página. Es esta. Este es Slideshot. Dice que nos garantiza. Dice que en dos clics ya tenemos cualquier enlace enfrente de 122 millones de compradores. 122 millones se refiere a YouTube, no a otra cosa. En solo 29 segundos. Y ya nos ponen todo lo que puede hacer, que viene en autopiloto automático, que es perfecto para novatos. Rápidamente te ponen 122 millones de personas. No hace falta habilidades técnicas, en fin, una serie de cosas. Ya sabes que siempre las páginas de ventas están en un hype. Sobre todo este tipo de páginas, que llaman mucho la atención, nos cuentan la historia de cómo han llegado a crear el software. Bueno, yo me quiero ir hasta abajo para que veamos, porque estas páginas son muy largas, tienen mucha imagen, mucho diseño, poquito texto, tienen tutoriales, tienen un soporte técnico, y que es una buena solución sin importar tu nicho. si es marketing de afiliados, video marketing, e-commerce shipping, blogging, high ticket o creación de cursos. Tú necesitas tráfico y Slideshot te ayuda a conseguir ese tráfico. 17 dólares, pero ya sabes que ese es el front end. Luego tiene un montón de upsells No te hace falta dominio, no te hace falta pagar por tráfico, no necesitas pagar mensualidades, sin autorrespondedor, sin hosting no necesitas un sitio web, en fin, te dicen un montón de cosas. Vamos a verlo ahora mismo por dentro, ese es slideshot. una aplicación web, es tecnología de dos clics, el Billing Traffic, Training, en inglés, desde luego, soporte en inglés y los bonuses. Vamos a verlo por dentro, Marketer. Este es el Slime shot. viene el Training, si yo le doy Training, le voy a dar clic, me va a aparecer aquí el Training, voy a quitarle volumen, y te van a decir exactamente qué, qué es Slideshot. Fíjate que son 14 videos. ¿Ves? 14. Y te van a decir cómo puedes sacarle mayor provecho. Cómo puedes unirlo. Cuando tú entres con a la herramienta, pues ya lo podrás ver paso a paso. Porque es un poquito largo. Es muy sencillito de entender. Están alojados en Vimeo, por lo tanto no puedo ponerles una traducción. Pero es muy sencillito. Tú, si tú vas siguiendo lo que hace en la pantalla, verás que es exactamente lo que está aquí. Y cómo puedes hacerlo desde WordPress, así que no, no tiene ningún problema. Y vamos a ver qué tiene. Puedes buscar vídeos. Está pensado para Anglo, para búsquedas Anglo. Si yo le pongo, por ejemplo, marketing de afiliados. Search. Me pone un error porque me dice que la API de YouTube no la he puesto. Efectivamente, antes de hacer cualquier búsqueda, tenemos que setear el API de YouTube. Y para eso te vas a ir a. Las integraciones y tienes que poner el API de YouTube y el acceso de Vimeo. Esto lo tienes en el training. Aquí en el training te van a decir, te va a decir exactamente cómo puedes enlazar el API de YouTube con el software, de lo contrario, no te va a servir. Bueno, luego vienen los videos guardados, ahora mismo no hay nada. Viene el website Builder. Esto te tienes que bajar el TEM y el plugin. Los instalas en tu WordPress y se enlaza. Con lo que ellos te van a hacer de la integración. Luego vienen muchos upsells. Vamos a verlos todos. Slideshot Unlimited. El hecho para ti. One key pay days, El automation. Un montón. Como tienen tantos. Y el reseller. Claro, sin reseller no se puede hacer nada. Yo tengo el reseller, desde luego. Si no, no podría darlo a mi lista privada. Porque mi lista privada lo tiene. Mi lista privada va a tener exactamente esto. Que están viendo en pantalla. Lo van a tener ellos. Si estás en mi lista privada, pues corre donde ya sabes que están todos nuestros freebies porque vas a tener acceso a Slime Shot para que puedas probar este tem y este plugin en el cual vas a poder poner contenidos en vídeo. No te hace transcripción, simplemente pone el vídeo y tú puedes puedes poner en el vídeo un CTA con el enlace que tú quieras, pero no le va a extraer los textos, eso no lo hace, simplemente pone el vídeo, pero oye, nos va a ahorrar mucho tiempo de búsqueda de vídeos o bien de estar creando contenidos para un sitio de afiliados, sobre todo de afiliados de este tipo. Y eso hace Slingshot por dentro, es esto, ya lo Si estás en mi lista privada, desde luego lo tienes ya mismo. Y si no estás en mi lista privada, hombre... No te lo pienses más, es momento que te inscribas porque por una pequeña matrícula más una membresía mensual, tú vas a obtener todos los freebies que yo estoy presentando sin pagar un solo centavo de más. Bueno, Marketer, lo voy a dejar hasta aquí, solo quería presentarte este software y ha sido muy muy rápido. Espero que te haya gustado el video, que le veas la utilidad. Sobre todo si estás en el ámbito del marketing de afiliados Porque te va a servir mucho Te va a ahorrar mucho tiempo Te voy a dejar la descripción aquí abajo Por si no estás en lista y lo quieres Bueno, pues te dejo aquí la descripción Para que tú lo puedas comprar Y si estás en lista, ya sabes lo que tienes que hacer Lo voy a dejar hasta aquí Espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado Te agradezco mucho el tiempo que has tomado para ver este video Y te recuerdo, Marketer, que este año Pase lo que pase, tiene que ser nuestro año